tranquila, buenas noches, dígame usted, no hay que tener miedo, Sí, dígame buenas noches dígame, le escucho señor yo quería para saber, y qué está pasando con los puntos de droga, que todavía no están pegados pregúntale a la ADNC de y a los dueños, que yo no sé de eso, buenas noches, dígame usted qué gancho, qué pendejo yo quiero preguntarle, si en la farmacia que estaba hablando el señor, hay un pero ellos tienen todo mi amor ahí puede ir le voy a acción a mi amigo Miguel de la Cruz él se lo merece, de la farmacia Santa Cruz en la avenida Libertad buenas noches, dígame usted la gente que me está llamando por el 481-0082 me disculpan que le estoy tomando las llamadas llame a los otros celulares dígame usted, ahora sí de paso señor, que me ha esperado bastante dígame buenas noches dama, dígame Guante, por favor. Eh, la Avenida Libertad, usted va a conseguirlo ahí. El te guante, no, dice la... La... Sí, Farmacia San... San Miguel. Ya usted ¿San sabe. Miguel? Sí, a 10 pesos los guantes, como lo manda la ley, no como están especulando algunos robando. Buenas noches, dígame usted. El que especula debe meterlo preso. Dígame. Buenas noches, dígame. Dígame, señor. No, comentario respecto a la mayoría de los periodistas que no quiere dar información correcta de lo que está ocurriendo en este país. ¿no? Pues yo se le estoy dando. ¿Qué usted quiere saber? No, respecto a que uno muera un paciente que lo primero que dice que no, que eso es, que murió de un accidente, que murió de un vía respiratoria. Vamos a, vamos mire, oiga lo siguiente para que no se desubique porque por la, las redes lo ponen a uno loco. Hasta ahora al día de ayer iban seis muertos. Me dice el... Apareció el Ministro de Salud Pública hoy, en la red de prensa que dio hoy, que la cifra era 10 muertos. cuatro aquí en el municipio de San Francisco de Macorís. Y ya hay 400 infectados. Es la última información que hay. Crea en lo que yo le digo. No crea en toda la pluma de burro que habla la gente que anda por ahí porque están mal informándolo y poniéndolo loco a usted en su casa ahora. Buenas noches, dígame. Pitágora. Dime, Marina. Oye, a las 8 de la noche. A... Pitágora. Sí, dime. Oye, a noche. Al... Te escucho, Marina, el que anoche, te está escuchando todo a, el mundo. La noche, a las 8 de la noche de ayer, el general dijo que los cojan después de las 8. No lo van a soltar, sino que van para la fiscalía a pagar una multa de 10 mil a 25 mil pesos. Eso fue lo que yo dije. Parte anoche, de... anoche lo digo. Sí, mi amor muy bien Marina Qué bueno que me lo recordaste la multa puede variar de 5 a 25 salarios mínimos, puede ser de 5 mil a 100 mil pesos y usted va a ser retenido también, si no tiene con qué en días de prisión, ya usted sabe usted decide, tengo aquí a mi amigo Juan Pablo Estrella, dime Juan Pablo Estrella buenas noches mi buen hermano buenas noches no, quería llamar para decirte que esos jugadores que llegaron a San Francisco de Macorís no solamente son para lo que es el toque de queda. Sí, yo dije que es para la vigilancia y para patrullar y para reforzar los puntos y los hospitales también. Sí, pero también para resolver el problema que tienen algunos dirigentes de comunarios en los hospitales de las guaranas y me que no quieren recibir las ambulancias, yo lo dije también eso, que eso era un delito, eso era un crimen y que a ellos pues lo pueden meter preso y someter a la acción de la justicia porque parar una ambulancia y entrar a la pedrada con una persona enferma es un crimen eh, y que eso no... No se están acá de con coronavirus. ya yo lo dije gente sana claro. que le están llevando a esos hospitales porque van a habilitar el hospital San Vicente de Paul para que en el hospital San Vicente de Paul aquí en el municipio sea la cabecera de la gente que está enferma con COVID-19 Sí. ah bueno ya yo lo dije al principio, gracias Miren, señor director, póngame el video del centro comercial, que yo quiero que no se queden dos cosas voy a parar un momentito la llamada porque tengo una avalancha y si la sigo recibiendo va a durar ahora hora más yo saludo a todos los muchachos, amigos de Sócrates Vargas, que están en sintonía, todos los ingenieros, alumnos, ex alumnos y profesionales actuales que están en sintonía con Tocando el Fondo. Quiero saludar a Diagnelli de Jesús Castillo, a Dilcia a Gabriel Jesús Castillo, a Gary Romero y a todos los demás. Señor director, tenemos listo el video ahí. Vamos a ponerlo, si es posible, en el video. ¿Hasta cuál que yo decía? Sí. Eh, vamos a ver ahora porque tenemos un minutito de diferencia y voy a tratar de establecer pues, contacto con eh, mi director porque hasta tengo tantas llamadas que hasta hablar con él se me hace difícil para poder hablar con él estoy tumbando llamadas aquí me disculpan todos que se las sigo recibiendo en un momentito me dice que es hasta las 7:40, me quedan 10 minutos entonces voy a ponerle ahora, ahí está el video súbame, dele, dele audio eso, ¡Súbame! ¿A cuándo, señores Tomemos conciencia, esto no es un relajo por Dios. Si en Grupo Ramos no aplican el protocolo como se debe, apliquémoslo nosotros, pueblo dominicano, por el bienestar y la salud de todos. Por favor, no nos aglumeremos tanto. Si vas a comprar, que sea uno por familia. Carlos Gómez. Hasta las bien, ustedes vieron ese video la gente que está aquí en, en nuestro Facebook no pudo apreciarlo, solamente para la gente del canal 12 de Telenor en la sirena trabajando normal al día de ayer que yo fui, fui testigo la gente sin protección la gente sin ningún tipo de cuidado. Ya hay, dado de licencia, cuatro supervisores y uno interno, porque no se tomaron las medidas. La gente es así. Si ustedes no quieren que les clausuren ese centro, ustedes tienen que poner las condiciones y no pueden seguir recibiendo multitud. De la gente cuando vaya, por favor, protéjase. ¿Cómo se lo decimos?